¿Qué tal? Bienvenidos a ConquienesUnet.cl Nos encontramos el día de hoy en un nuevo gran programa de Aquí se reacciona. ¿Cómo está Patricio Alexis Díaz, el tremendo y único e inigualable Patricio Alexis Díaz? ¿Cómo está? ¿Cómo está prima? Yo muy bien, maravillosa. El día de hoy he preparado un gran material para poder sorprenderme y que usted pueda reaccionar. ¡Qué maravilloso! ¿De qué estamos hablando? ¿De qué material se trata, prima? No se lo puede imaginar es un gran video Diana. es un gran viral que está circulando por eh, las redes sociales todo lo ha podido visualizar por Instagram TikTok, Facebook también Youtube, y así todas las redes sociales Fotolog fotolog <risa> MySpace incluso <risa> se, lo, se, lo, se lo acaba de mandar a su messenger y le mandó un zumbido para que lo pudiera ver Pero, en ICQ, ICQ te tuvo ICQ no no, no, nunca, oh, qué antiguo, nunca lo tanto. Nunca tanto. Te lo voy a ver ¿Y, y me, tiene, este. me, tiene, me, tiene, me tiene cartón preparado, prima? Oje, sé. No ¿Cómo le, le gusta, decirlo. Sí, a ¿Cómo ver, le gusta a... decirle a usted? Proyectelo. Eh, a la una, sí, a la dos sí, y a las. A la doña, sí. Ya, ahí eh, se es Ah, mire que está perita en, en el asunto. <risa> mire lo que le traje el día de hoy. Le traje eh, a los grandes de la música chilena. ah, pero. El material del cual vamos a reaccionar hoy, según lo que leo en este maravilloso GC, es, claro, la mí. canción Bebito Fifiú, "Bebito fifiu con Jepe, Jepe y Pedro Piedra. Ah, mire, dos, dos chilenos van a reaccionar sí, a esta sí. canción que se ha transformado en un hitazo. ¿eh? Se ha transformado en un gran eh, hit porque, eh, bueno, ya varios de todas las personas que están acá conocen, cierto, la historia detrás de este tema viral pero eh, no habíamos tenido la tremenda posibilidad de ver a estos artistas chilenos, ¿cierto? Eh, haciendo su versión. Entregándonos su versión de este tema viral, eh, que yo encuentro de manera personal, que es lo mejor que mis oídos pueden haber escuchado luego de todas las versiones que hemos visto a través de, a través de eh, la, las redes sociales. Oiga, Oye, pero, pero bueno, cuéntenos, cuéntenos primero... Adelántenos, ¿cuál es la sórdida historia detrás del tema? Bueno, todos conocen esta melodía de moda, pero eh, está intrigada, ¿cierto?, entre el amor de un presidente y su asesora. La real bebita fiu-fiu. Sí, porque hay una... ¿existe la bebita fiu, -fiu? La bebita Fiufiu. ¿No -fiu. La bebita fiu-fiu, así es. Bueno, y así como existe la bebita fiu-fiu, también existe el bebito fiu-fiu, y no es eh, más que el expresidente de Perú. Martín Vizcarra, quien protagoniza un amorío secreto con la ex candidata al Parlamento Zuli Pinchi. Bueno, el ex presidente. ¿Cómo, ¿Cómo se llama la, cómo se llama la niña? Como Pinchi Wiki. ¿Silalapa? Ya veo. Ya, ya, quedamos, quedamos en, en Sueny Pinchi. Ya. Bueno, el expresidente gobernó Perú entre el año 2018 y el 2020. Eh, por aquellos mismos años. ¿Sabe qué prima? Suepa. Dígame. Dígame. Me imagino Cambiámalo. a la mamá. <risa> me imagino a la mamá, a la mamá de Sueny Pinchi llamándola que le traiga la chauchera cuando era chica. Pinchi! ¡No, la chauchera! Esto no va a contar. Felipe. el pinche. Se ve el pinche, el pinche. Ya, ven, Bueno, eh... Oiga, pero el expresidente de Perú, que gobernó, ¿cierto?, entre los años 2018 y 2020, por esos mismos años más o menos estaba involucrado en un romance con esta excandidata del Parlamento. Y bueno, en un momento menos esperado, se filtraron los chats íntimos de ambos, y... Usted comprenderá que el escándalo fue de proporciones mayúsculas, y ahí toda la gente, ¿cierto? Se filtró esta información, de haber quedado la escoba y todo lo que conlleva, hasta que eh, se compuso esta, esta versión musical. Pero ¿qué le parece mejor si vamos directamente de lleno a ver la versión de, de Jepe y Pedro Piedra, que sin duda deslumbra y deleita los oídos eh, y Hola, ha llegado usted... al corazón de muchas y muchas. Es que si lo canta Jepe, yo soy una Jepe Lovers, entonces va directamente a, sí, a pero mi pero fan de Jepe parece, ¿ah? ¿eh? Vamos a ver entonces este bebito fiu fiu de Pedro Piedra un y Jepe. Páramelo de chocolate, empápame así, como un pionono de vitrina, enróyame así. Con azúcar en polvo, dulce. y es que tú eres mi rey, qué lindo eres tú, eres mi bebé, mi bebito fiu-fiu. Caramelo de chocolate, empápame así, como un pionono no de vitrina. Enrollame así, con azúcar en polvo, endulzame. Y es que tú eres mi rey, qué lindo eres tú, eres mi bebé, mi bebito fiu fiu. Qué guapo eres tú, eres mi bebé, mi bebito fiu fiu. No, increíble, tremenda, pero tremenda interpretación. De Pedro Piedra y de Jefe, Jefe inigualable. Eh, Oiga, Pedro Piedra parece que venía con, con la almohada pegada, ¿eh? Eh, <risa> Yo he estado en esa situación, yo, yo simpatizo con Pedro Piedra porque he estado en esa situación de de repente eh, tener que salir y con la almohada ahí pegada. Me parece... Es me un parece... Nudo, primo, por favor, es un nudo, es un nudo, Pedro Piedra, por favor, no, no. No, no me trate Oiga. mal a mis cantantes que le he traído el día de hoy, porque <risa> nos deslumbran. No quiero atacar a Pedro Piedra, pero claro, lo conocemos hace ya mucho tiempo. Es un cantante más under, digamos sí, <risa> digámoslo sí. así. Pero está como viejito Pedro Piedra en esa imagen, se ve como un poco. Es que no es su mejor perfil, pues mire, vuelva, vuelva un poquito más... O a lo mejor donde estaba recién, recién despertando. Lo que pasa La... es que además Pe Pedro Piedra así como recién despertado y Jep así como full producido, así Ay, como... Sí, es, es como el contraste verdad. demasiado fuerte. A ver si cantaban que... entre ellos el bebecito el, el, el, el Bebito Fiu Fiu. <risa> No, no, no necesariamente. ¿eh? Ellos están interpretando uh -huh. la versión para, para compartir, y bueno, como, como ha sido una, un viral que está actualmente dando vuelta en las redes, ellos quisieron incorporar también su propia versión para eh, compartir y deleitar los oídos de todas las seguidoras. ¿sí? Sí. Oiga Prima, eh... Pero claro, hay un, una polémica con, con los derechos de autor, ya lo decíamos anteriormente, con el tema original, o más bien en el tema en el cual se inspiró la melodía del Bebito Fiu, -fiu para este joven peruano que fue el primero que realizó eh, la versión y que le puso esta letra, ¿no? Eh, sí, bueno, así es porque la canción está inspirada en Thank You. Thank you <risa> Así es porque la canción está inspirada en Thank You, eh, el tema de la cantante británica Dio que alcanzó su éxito en los años eh, en los años, se si me salió, en el año eh, 2000. Mire, igual ha pasado harto tiempo, del 2000 al sí. 2022 harto, 22 harto rato. Años. 22 años y ha vuelto este hit este hitazo ahora porque ya con, con las fiu -fiu. versiones con el medito fiu fiu. Bien sórdido la historia detrás de de este video que surge como una parodia, ¿verdad? Y que también ahí se mezcla un poco con, eh, por supuesto, el, el, la utilización del tema de, de, de Dido o Taito, eh, Thank You, eh, y por ahí también comienzan eh, otra disputa detrás de, de la canción, porque de hecho creo que la canción ha tenido que ser bajado de otras plataformas, como usted decía, estuvo por ahí en Spotify, lo tuvieron que bajar por este, estos problemas eh, de derecho, pero... Eh, TikTok ha sido eh, el gran o la gran plataforma para que eh, Bebito Fiu, Fiu se expanda mundialmente. Y ahora se suman los chilenos G.P. y Pedro Piedra, Pedro Piedra recién levantado <ríe> para esta versión de Bebito Fiu Fiu. Oiga, destacable la versión que nos ha presentado el día de hoy, eh, Pedro Piedra y G.P ha tenido muchos likes también, bueno, la subieron a tu su Instagram, eh, la compartieron, ¿cierto?, ambos, y ha tenido bastante likes, y comentarios también de los y las seguidoras, donde indican que es una de las grandes versiones, ¿cierto?, de este eh, de esta canción viral. Por otra parte, quiero contarle también que la mujer, eh, que, eh, bueno, en este caso, eh, Zully, ¿cierto?, eh, La protagonista de... de la historia real. Sí, la protagonista de la historia real, comenta en varios medios de su país, explicó por ejemplo la metáfora del pionono. En, en sus poemas, porque, bueno, ella le escribía, ciertos estos poemas, a, a su dedito fiu-fiu. <risa> <risa> sí, seguro explicó, el pío Nono era uno de sus postres favoritos, y que se asemejaba como a un abrazo, es como que él estaba, bueno, metafóricamente, ¿cierto?, expresando eh, su amor a través de estos mensajes y de toda esta cara. ¿Qué de un esta pío nono a todo esto? Bueno, ella no se <risa> es eh, un postre, es eh, un postre favorito, eh, bueno, ella lo dice ah, que es su postre mire. favorito, pero es un postre. Y bueno, esa semeja, ella lo, lo, le hace alusión, ¿cierto? Metafóricamente un abrazo, como que te tengo un abrazo. Estaba viendo una imagen y un pionono, hay como diferentes estilos, ¿ah? ¿eh? Pero así como un... Como, ¿Cómo se llama esa cosa que viene enrolladito? Como brazo de reina. Sí, sí, así se ve más o menos. Popularmente conocido. A mí, popular, no, me gusta muy, a mí no me gusta mucho el brazo de reina, de decirle. Este primo el brazo de reina es muy rico. O sea, ¿cómo le va a gustar el brazo de reina, por favor? No, no, está dentro de mi favorito del brazo de reina. Eh, ya pues, estamos terminando esta reacción del día de hoy. Así es, con esta tremenda interpretación de Jepe y Pedro Piedra, entonces esperamos que les haya gustado, denle like, suscríbanse a todas nuestras redes, tenemos por acá también... Bueno, para ellas, por ellas, por ellas, ¿cierto? Eh, nos pueden seguir en Instagram, nos pueden seguir en Facebook, nos pueden seguir en Twitter, nos pueden seguir en YouTube, en todas las plataformas nos pueden encontrar, y también en la gran eh, radio, que también tenemos música chilena, ¿cierto? Ya, pues, vía la radio. <risa> <risas> cauquinesnet Net Radio Chile. <risas> Lo puede buscar en diferentes plataformas como My o GetMeRadio también. Si es que usted tiene la aplicación de Cauquinesnet.cl, ahí también O www.cauquinesnet.cl/slash radio. Nos vemos en una próxima reacción acá en Cauquinesnet.cl. Chao. Chao.